Hola, aquí estamos otra vez. Hoy somos muy afortunados, nos han traído este nuevo producto que ha salido al mercado de San Medical que es un handbike eléctrico que se acopla a sillas de ruedas manualmente y bueno, se llama Impulse F55, tiene un montón de ventajas y un montón de argumentos que ahora vamos a intentar repasar pero sobre todo que veáis lo fácil que es de, de colocar y de, y de sacar, ¿vale? Eh, tiene varios sistemas de seguridad, este de aquí, este de aquí... Aquí está el palometra que aflojamos, este otro sistema de seguridad y ya está fuera, ¿vale? Me habéis visto rapidísimo. Y el anclaje es similar, ¿vale? Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, ¿vale? Le ponemos las pestañas, ¿vale? apretamos la palometra, subimos y listo, ya lo tenemos, ¿vale? Encendido, aquí tenemos en la, en la pantalla otro botón de encendido ya estaría operativo, ¿vale? Tiene marcha atrás. Y bueno, la verdad es que viene súper bien equipado. Esta es la opción urbana, mucho más compacto, con ruedas de, de 8 pulgadas. Y bueno, uno de los argumentos potentes es que es un motor de 400 vatios, que no tiene escobillas y va con una batería de litio de 8,1 amperios. Se puede pedir con velocidad de 6 km hora o de 10 km por hora. donde te indica la velocidad, te indica los kilómetros, te indica no sé, cuánto te queda de batería, etc. Eh, es muy seguro porque tiene, aparte de este freno mecánico, tiene un electrofreno inteligente que si vas a alta velocidad o bajando una cuesta, a partir de 15 km por hora, él, él solo va a frenar el, el handbike. ¿vale? Y bueno, tiene aquí este botón que es un cruise control, es decir, si yo empiezo a acelerar y le doy, él me va a tener esa marcha, por si voy con algún acompañante y quiero ir relajado, no tiene que estar dándole al pulsador. Eh, ¿Qué más cositas? Es totalmente regulable, tanto en altura como en inclinación en manillar. Y en el manillar. Tiene el ser de Muy bien. La verdad es que está chulísimo, lo hemos probado, es súper manejable, el interior aquí lo hemos probado y, y bueno, como es de dimensiones reducidas, muy potente.